Era, ¿no? creo que esto nos, nos, nos define somos guerreros, era un partido fuerte contra el sublíder en su casa el, el levantarnos del 2-0 ¿no? esa es la esencia, es el espíritu después los puntos van y vienen pero esa es la cara que, que, que estamos pretendiendo que este equipo dé y un reconocimiento total y pleno al compromiso, la honestidad la, la entrega de todos los jugadores que ellos fueron los que hicieron posible que esto fuera un un, un buen partido y al final de cuentas un, un justo empate Adelante Luis Jiménez Gracias Aldo Buenas noches, Eduardo Fentanes Luis Jiménez de Canal 6 Deportes Lalo, eh, nos puedes platicar un poco de lo que intentabas hacer con este planteamiento que, que, que lanzaste en este partido contra Puebla eh, lo, lo venías haciendo en, los, eh, en las segundas partes de los partidos anteriores. ¿Qué es lo que estabas buscando precisamente con este planteamiento en este encuentro? ¿Qué tal, Luis? Gusto saludarte otra vez. Este, ganar en movilidad, ganar en movilidad. Eh, teníamos en el análisis del rival esta lectura de, de este gusto por, por marcar personal y seguir a los jugadores. En distintas, ¿no? independientemente de la zona que fue, entonces pensamos que esta noche era adecuado tener gente que se desplaza más rápido, irá, para poder hacer daño, fue pensando en, en, en hacer daño, fue pensando en, en poder ganar el, el partido, y esa fue básicamente la intención por la cual hoy hicimos esa modificación, que como bien dices ya la veníamos usando, ¿no? pero esa fue la razón básica de, de por qué se hizo. Adelante, Maribel Rangel. Gracias, buenas noches a todos. Profe, eh, hablas obviamente, por supuesto, del esfuerzo de tus jugadores, pero bueno, siempre hay algo que mejorar. ¿Qué es lo que te, que, que a lo mejor no te pudo gustar el día de hoy, del accionar de tu equipo, que quieras pues, bueno, mejorar de cara al siguiente partido? ¿Qué tal, Maribel? Buenas noches. Mira, seguramente ya en la revisión del, del video podremos tener más claros los detalles. Obviamente que, que esta jugada, segunda jugada de pelota parada que la traíamos bastante clara, ¿no? es un tema que, que habíamos ya solventado bastante bien, ¿no? Eh, pero no, en general, obviamente temas de, de mejores decisiones en última zona. Creo que robamos varias pelotas en el primer tiempo que pudimos aprovechar Mejor, ¿no? Eh, pero bueno, no siempre puedes acertar todas, pero detalles finos, pero verdaderamente Maribel, que creo que en este momento lo, lo más relevante, ¿no? El, el destacar, insisto, esta actitud, este venir, plantarnos, ¿no? Fue, fue como una pelea de boxeo, estas ¿no? de, de, de dos que se plantan y se, se, se termina en un empate técnico, creo que eso es lo más destacado, insisto. ¿no? Muy muy orgulloso de, de, del esfuerzo de los jugadores y, y, y dándoles todo el, todo el mérito que, que se merecen. Cerramos contigo, Gracias. Mauro González. Hola, ¿qué tal, Halo? Te saluda Mauro Sotomayor de los Socradictos MX. Eh, preguntarte, ¿qué opinión te merece el rendimiento de Jordan Carrillo ahora que has optado por él? Eh, como titular relevando el puesto de Brian Lozano, eh, ¿qué te ha parecido su rendimiento en este en este último partido? ¿Qué tal Mauro? El... no Jordan viene trabajando bien, al igual prácticamente todos. La verdad que lo que están haciendo es que nos están metiendo en esos bonitos problemas al cuerpo técnico porque en la semana todos están peleando por un lugar, todos lo están haciendo bien hoy lo ves de nueva cuenta en los que entran también, Jordan lo, lo viene haciendo de tiempo acá bastante bien, al final es un joven que va en proceso, no, no podemos ni deberíamos cargarle un peso mayor al que corresponde, hay que entender que esto es de procesos, ¿no? hoy lo vi junto con los demás plantarse en el primer tiempo, poner cara, por ahí tuvo una oportunidad de trascender, pero corrió, se mató igual que todos, ¿no? y vuelvo, son, son, son tiempos, son momentos, eh, el club ha confiado siempre en la... En la cantera lo va a seguir haciendo, es nuestro distintivo, ¿no? Habrá que saber llevar los tiempos, ¿no? Cuando uno, cuando otro. Pero hoy Jordan, al igual que todos, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Eh, te pudo convertir esa, pero, pero bueno, esas cosas pasan. Y, y muy contento y agradecido con, con Dios de poder estar dirigiendo a este grupo de jugadores que lo están haciendo muy bien. Nos agradecemos a todos su presencia. Buenas noches a todos. En breve estaremos enviando el video de la conferencia. Ahí están las palabras de el, la gente de Santos, de Fentanes, ¿no? que sale aquí a, a platicar, José Manuel, y a dar sus impresiones. Sí, Lalo Fentanes, que ha hecho un buen trabajo, me parece, con Santos, corrigiendo lo que pues había sucedido en el arranque del torneo con Caiciña, que lo de, ya lo decía Polo, tal vez se generó no una mala negociación, tal vez, ¿no? ahí entre el técnico y los jugadores, después de lo que venía haciendo Almada, propiamente Fentanes conoce más lo que ha trabajado, lo que había trabajado Almada, creo que recupera eso, tiene un punto importante a recordar Santos es de esos equipos como el Puebla que apela a la intensidad en los partidos a la velocidad de sus jugadores a presionar al rival y eso lo mantiene hoy no en los, en los 90 minutos por...